Ha llegado el momento en el que vamos a tener que despedirnos de nuestra preciada eh, Maple Strike. Eh, mi skin de Maple Strike, la cual he estado subiendo desde hace mucho tiempo, eh, a la cual le tengo bastante aprecio. Aquí le estamos viendo 3159 kills. Esta Maple Strike básica, con lista de Maple Strike, es muy básica. ¿Qué es lo especial de esta Maple Strike? Pues el tiempo que pasa con ella, las 3159 bajas esas que he hecho. Obviamente tengo más bajas en Maple Strike, pero en plan con la Maple Strike, pero de esta skin, esta skin ha recogido desde que le puse el kill counter también, obviamente, 3159 bajas. Eh, la vamos a echar de menos, la vamos a echar de menos porque mmm, la vamos a sustituir por por esta, esta otra que ya conocéis, es una Lovely 0 eh, Kelvin de Maple Strike Y bueno, mmm, solo vamos a irnos al single player y vamos a despedirnos de esta, de esta mape. <tose> bueno, pues nada, aquí estamos con ella. En la playa, 3159 kills. Eh, la verdad es que, hombre, por un lado digo, joder qué pena, ¿no? En plan, eh, eh, me he hecho todas estas kills eh, junto a esta Maple, que ahora vaya a coger y me la vaya a quitar de encima eh, por, por la otra, por la otra Maple Strike. Entonces, eh, aún no sé si la quiero mover a la otra cuenta porque esta Maple Strike va a cambiarse a mi cuenta secundaria, a la de Asterino. Tengo mi cuenta principal que es la de Asterio y mi cuenta secundaria que es la de Asterino, que es la de Asterino donde tenía la otra Maple Strike. Vale, me la he pasado a esta cuenta, la Maple Strike. Buena, porque al fin y al cabo. Es eh, King, pues, el aquí, en plan mythical, y en esta cuenta donde tengo las, las, mmm, los mythical de, de eso, de, de armas, entonces, pues eso, eh, la verdad es que, que no sé si voy a, no sé si voy a coger y voy a despedirla así, o podemos hacer que quede más limpio. Y que lleguemos a las 3.210 kills, o 3.210 kills, no, 3.210, yo creo que sí. No sé, creo que lo podemos hacer, meterme en Twitch y hacer ahí directos para llegar a esta, ese número, no sé, eso ya lo decidís vosotros por los comentarios. Y ya después de llegar a eso eh, Le hacemos una foto A, a esta Maple Strike Y nos despedimos de ella No sé mmm, Decidme vosotros por, por los comentarios Así que nada, esa Mapper Va a ser pues Como ya os he dicho Sustituida por Esta otra Que la vamos a ver ahora en el juego Que es esta, que está con 0 kills, vale, sí, es una mapel con 0 kills, hay que empezar desde cero pues sí, es verdad, pero bueno, al fin y al cabo, mmm, tiene el mythical S, y tiene lo que es, lo de que congela a las personas, a los zombies, que en principio no. Oh, un momento, ¿A los zombies sí. Eso es una cosa que aún no me he dado cuenta. En plan, no he investigado yo. Sí, a los zombies también. Pues eso. Que congela a tanto zombies como. como personas. Una eh, papel que está muy guay, la verdad. ¿Para qué, ¿pa qué mentir? Mmm. La voy a sustituir más que nada porque no, no me gusta que la otra cuenta, que además es una cuenta que es la que utilizo para tradear, en la cuenta principal, me da las cosas que no quiero tradear, pues el tener. Pues esta mapper en la otra cuenta no me gusta. Porque me mandan tradeos, todo el mundo quiere esta mapper, Entonces, pues. Pues eso. Simplemente voy a. Voy a coger y la voy a. Me la voy a dejar aquí. Y para que la otra cuenta tenga una Maple con la que jugar, pues me voy a pasar la de aquí. No quiero tener la otra Maple como un trofeo, ni mucho menos, porque sería una tontería comprarme otra Maple y, y esta va a estar aquí muerta de a. me tenía que comprar otra Maple, tenía que comprarme un, un Player Key Counter y no. La verdad es que. Que no quiero, así que nada lo que haré será eso eh, la voy a coger la voy a la voy a la voy a mover, pero si queréis pues podemos hacer eso de unos directos en Twitch o en Youtube, no sé ya veréis que en Youtube no no sé, no me gusta tanto preferiría hacerlos en Twitch así que sería unos directos en Twitch eh, para para subir esta mapel, esta mapel no la otra, a, a esas kills y, y nada, eh, decisión vuestra, un por los comentarios si os parece bien la idea o hasta qué número queréis que lleguemos, no un número demasiado alto, porque la quiero mover a la otra cuenta eh, más o menos prontito, así que nada lo que vosotros me digáis en los comentarios, y si veo que bueno que a lo mejor os da igual o cualquier cosa pues simplemente eh, la moveré y ya está, así que nada, era un vídeo en conmemoración a mi preciada Mappel Strike, espero que os haya gustado y si queréis más vídeos de un túnel, si darle like y yo os lo traeré, así que nada, si no, y este capítulo, espero que os haya gustado y adiós.